Eh, yo fui diagnosticada con cáncer de mama el año pasado. Lamentablemente, yo debo decirle, mi madre tiene cáncer. Eh, la radioterapia pues la llevaron a una silla de ruedas. Eh, edad, eso no importa, clases sociales, eso no importa nada. Al fin y al cabo todas somos mujeres. Aquí, con o sin seguro, usted tiene un mamógrafo en el hospital. Usted tiene consulta de ginecología en el hospital. Las instituciones, de la provincia de Puerto Plata se suman a la campaña de prevención del cáncer de mama con el fin de crear conciencia en las mujeres puertoplateñas sobre realizarse el autoexamen para detectar cáncer de mama y acudir a los controles médicos de manera periódica la gobernación de Puerto Plata las alcaldías municipales el patronato manos unidas contra el cáncer la Dirección Provincial de la Salud Pública del Colegio Médico Dominicano, filial Puerto Plata, SENASA, la Gerencia de Área del Servicio Nacional de Salud, Base Aérea de Puerto Plata, entre otras instituciones locales, participarán en esta importante campaña. Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra Gobernadora Clarisa Rochet. De su lado, nuestro alcalde, Wilfredo Olivenses. También con nosotros, y le damos la grata bienvenida al alcalde de, de San Felipe, Puerto Plata, Roquelito García. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida de nuestro alcalde, Wilfredo Olivenses. Gobernadora provincial, un fuerte aplauso para Clarice Arrochel. Ustedes son lo más importante de la creación divina. La mujer es el ser más productivo, un ser especial, un ser maravilloso, luchador, emprendedor, capaz de luchar día y noche por competir sus objetivos en calidad. Ustedes son lo más importante del universo. Ustedes son el motivo más esencial. Ustedes son seres extraordinarios. Sin ustedes, nosotros hombres, no somos nadie. Quisiera pedirles a todas y cada una de ustedes que comencemos por nosotras mismas, a hacernos nuestra mamografía. Es importante, a veces nos eh, entregamos a una campaña, pero nos olvidamos de nosotros. Debemos de comenzar por cada una de nosotras, haciéndonos la mamografía para poder darle ejemplo. Y con ello quiero felicitar a Laura Rodríguez, que ha sido nuestra modelo, que está aquí con nosotros. Es un de sensibilidad para darnos apoyo en esta campaña. Este año quisimos llevar una campaña, como todos los años, al lado del Centro Médico Doctor Unigar para lo cual le pido un gran aplauso. nosotros poder hacer esta campaña, al Patronato Manos Unidas contra el Cáncer, que ha sido nuestro cómplice en todos estos proyectos. Solamente pido al Patronato que cuando ya yo no esté en la gobernación, ustedes puedan seguir llevando estos proyectos a todos los municipios y comunidades, porque el cáncer es una realidad, pero es una realidad que podemos prevenir que podemos trabajar y yo sé que podemos crear la cultura de que las mujeres pues cada año vayamos a hacernos nuestra mamografía y se puedan prevenir cosas como el caso de Laura que con tiempo pues ha tenido resultados muy positivos. No solamente el, el caso de Laura, el caso de muchas mujeres que han tenido un diagnóstico a tiempo y se ha podido llevar eh, un proceso maravilloso. Eh, lamentablemente yo debo decirle, mi madre tiene cáncer eh, la radioterapia pues la llevaron a una silla de ruedas y esto me motiva más a trabajar en eso. Es un privilegio estar acompañado con, por tantas personas con mucha sensibilidad, nuestros alcaldes, nuestra señora gobernadora, tanta gente linda que ha seguido y, amo, y, y está motivada por estas rutas rosadas ...incentivada principalmente por la señora gobernadora de Puerto Plata. El Patronato Manos Unidas contra el Cáncer les da las gracias ante todo... ...en nombre de nuestro presidente, el obispo Monseñor Julio César Cornier ...y les manda sus saludos, no pudo estar presente porque tiene otras actividades previas. Nosotros tenemos más de 10 años trabajando en San Felipe, Puerto Plata... En, en el transcurso de esos 10 años hemos atendido 4.500 pacientes 371 quimioterapias que la, que la aplicamos allá mismo en el patronato, está frente al metro donde le dicen las monjitas en donaciones en alimentos y medicina hemos eh, ayudado alrededor de 4.500 personas eh, señora gobernadora, le seguiremos sus pasos en esta ruta. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando hoy y que nosotros lo acompañamos a ustedes. Vamos a seguir adelante y el patronato se siente muy agradecido de esta, de esta eh, motivación que ustedes han hecho con todos nosotros, que nos vamos a trasladar a todos los municipios, acompañarle a usted y para que todas las mujeres se sientan motivadas con esta campaña. Muchísimas gracias. Eh, sobre los operativos de mamografía, queremos informarles que tanto en el centro médico, la clínica Brugari, todos los centros médicos de Puerto Plata, también en Cabarete, se estarán haciendo eh, mamografías eh, prácticamente gratuitas, solo presentar su seguro médico y no le cobrarán diferencia. Pero también sepan que el Hospital Ricardo Limardo tenemos un excelente mamógrafo y donde estamos dando servicio. Tenga o no tenga seguro, usted puede llegar todos los días en la mañana a realizarse su mamografía gratuitamente. Muchísimas gracias. Y nosotros, con un fuerte aplauso, vamos a recibir a esta gran guerrera, Laura Rodríguez, con nosotros y su testimonio. Hola, bienvenidos Hola, todos. Qué bueno ver tantas personas que se unen a este camino eh, para luchar contra una enfermedad que simple y llanamente está y que tú entiendes que a ti no te puede tocar. Eh, yo fui diagnosticada con cáncer de mama el año pasado, 16 de junio del 2021. Eh, gracias a Dios fue a tiempo. Eh, fui asesorada... Eh, fui encaminada a hacerme me sentí algo extraño y dije no, yo tengo que ir a chequearme no voy a esperar que se llegue un octubre que es el, el, el, el mes del, del cáncer de mama para saber qué yo tengo muchas de las cosas que uno se pregunta es qué yo puedo tener hay mucho temor pero la única manera de saber un diagnóstico a tiempo es una revisión el camino es muy difícil, eh, vas aprendiendo, cada quien vive a, eh, a, su, a su manera, una persona con, con cáncer te puede decir, eh, yo viví mi experiencia de tal o cual forma, cada quien vive su propio camino, pero si sí hay una luz, si sí hay, hay miles de posibilidades de poder sobrevivir de cáncer la tecnología ha avanzado muchísimo, el Estado está haciendo un esfuerzo para que las mujeres se vayan a chequear. Invita a tu amiga, invita a tu mamá, invita a tu vecina, todo el mundo a chequearse, no esperar un octubre. Yo fui diagnosticada en junio y gracias a Dios hoy estoy aquí, estoy sana, estoy saludable, eh, sigo un tratamiento. Y cada día se me acercan muchísimas personas. Yo digo que soy un instrumento de Dios para ser portadora de que sí se puede. Así que yo las invito a todas a que no esperemos un octubre para decidir vivir por nosotras. O sea, nadie puede vivir por ti. Tu mamá no puede ir a hacerte un chequeo, eres tú misma. Y hay muchas mujeres, desde mujeres que son jóvenes, jovencitas, ya a partir de, de 14, 15 años. Tú la ves con un diagnóstico de cáncer. O sea, eso no importa estado, eh, edad, eso no importa clase social, eso no importa nada. Al fin y al cabo todas somos mujeres y todas tenemos que caminar este camino. Yo invito a que sean muy pocas mujeres las que no puedan luchar, las que no terminen la batalla del cáncer de mama. Mi nombre es Lucianira Vázquez, soy la encargada del seguro Senasa para la provincia de Puerto Plata y los nueve municipios que la componen. Dándole las gracias a la gobernadora por la invitación que nos eh, envió. Y de inmediato nuestro director Santiago Jaciño dijo todo lo que tenga que, que ver con lo que es la, el cáncer de mama y todo la, el soporte que ustedes necesiten de Senasa tiene las puertas abiertas, aquí esto es representación de SENASA. Y como ustedes saben, SENASA tiene dos régimen, que es el régimen contributivo privado y el régimen subsidiado, o el régimen como le decimos, público del Estado. SENASA a nivel de, de régimen subsidiado tiene una cobertura completa. Yo le pido que no, primero nosotros seamos lo que nos hagamos, como dijo la gobernadora, nuestro estudio. Senasa tiene las puertas abiertas para todo, todo tipo de personas. Aquí no hay discriminidad. Aquí todo el mundo tiene el mismo trato humano, porque la, la, la, el margen de nosotros y nuestro, nuestro horizonte es dar una salud, ofrecer una salud con calidad y trato humano y sobre todo a tiempo oportuno. Mi mensaje es que este gobierno que preside nuestro compañero Luis Abinader, desde que llegó ha enfocado a la salud como su política pública más importante. Lo demostró con el manejo de la pandemia. Se invirtieron 209 mil millones de pesos para obtener los resultados que obtuvimos y los reconocimientos internacionales y la reinserción que el país tuvo en términos económicos al final de la misma. Y como parte de esa política pública, aumentó el régimen, la cobertura del régimen subsidiado de salud y hoy podemos exhibir que el 90 por más del 90% de la población tiene un régimen de protección sanitaria, o el subsidiado o el contributivo entonces señores no hay excusa para que ustedes no se chequen ustedes tienen que mentalizar una fecha en la cual ...ustedes saquen tiempo para ustedes mismos... ...y qué mejor fecha que la fecha de su cumpleaños... ...cuando ustedes vayan a cumplir años... ...ustedes se mentalizan que además de ir al salón... ...y ponerse bonita... ¿eh? ...salir con su pareja... ...a disfrutar la gracia de estar vivas... ...pues vayan al médico y chequen eso... ...vayan al ginecólogo... ...que el ginecólogo es la puerta de entrada... ...de las mujeres para la detención del cáncer, no solo del cáncer de mama, sino del cáncer cervicuterino, que es una pandemia en República Dominicana. Y el gobierno, a través de la ley de la seguridad social y a través del plan subsidiado, ofrece las herramientas necesarias para detección temprana, para tratamiento y para que haya una sobrevida cuando ustedes tengan esta eventualidad. Y aquí, con o sin seguro, usted tiene un mamógrafo en el hospital. Usted tiene consulta de ginecología en el hospital. Aprovechen, cuídense, que detención temprana y prevención es salud. Y por eso, en este mes de octubre, la gobernación está haciendo la ruta para hacerle a ustedes un recordatorio mental de que las herramientas están que lo que ustedes tienen que hacer es utilizarla. Yo espero que ustedes salgan sensibilizados de aquí y sensibilicen a sus amigas, sensibilicen a todo el que está alrededor de ustedes, porque una detección temprana de cáncer es vida de salud. Muchas gracias.